si está correcto les agradezco la les agradezco la su presencia en esta transmisión bueno vamos a se escucha bien ok ya, ya me avisaron entonces no hay problema todo está correcto amigos bueno esta transmisión eh, era una conferencia que durante varios meses había estado pensando en realizarla eh, por una sencilla razón, teníamos nosotros que entender que si un pueblo no se educa va a estar constantemente engañado, entonces es necesario tener este una educación más que cívica, es una educación política y para tener educación política es evidente ¿no? que uno tiene que conocer. A partir del origen de la política, ¿no? y por eso que yo creo que era fundamental que ustedes puedan conocer de manera, de manera directa, ¿no? Eh, ¿Cómo es que se origina, cómo se gesta la política en Occidente? ¿No? Este es un curso que he visto en, en la universidad, que para mí es el más importante cuando estudié doctorado eh, me interesó muchísimo ¿no? porque gracias a, a estos conocimientos es que puedo yo tener claridad, ¿no cierto? En, en el análisis, en el conocimiento de los fenómenos políticos que no solamente se ven acá en el Perú sino que se ven en, en todo el mundo se en occidente, sea en oriente entonces esa es la ventaja ¿no es cierto? de tener herramientas teóricas eh, para poder analizar cualquier fenómeno político ya sea en el Perú sea en cualquier parte del mundo. Y esta es la ventaja ¿no? que tiene el politólogo, o sea, el, el que estudia este, ciencia política, el que se especializa en la ciencia política, eh, tiene pues, un alcance mucho mayor que un abogado, que un periodista, ¿no? que quiere saber todo, pero al final sabe muy poco, que el sociólogo inclusive, ¿no? y que el antropólogo, que también hace, hace también antropología política. ¿no? Los politólogos somos una, una, una profesión, somos una suerte de profesionales que tenemos un conocimiento súper especializado de lo que es la teoría política y su aplicación ¿no es cierto? al análisis de fenómenos políticos concretos que hay en cualquier sociedad ¿No? eh, y para eso es importante la teoría, ¿no? porque si no estaríamos hablando de cosas sin sentido ¿no? de especulaciones de lo que en la epistemología dura se llama DOX y la DOX, ustedes saben es un conocimiento común, vulgar, ¿no? que es inferior al conocimiento científico que está anclado a lo que los griegos llamaban epistema. Ya, entonces, con este prolegómeno, eh, quiero, digamos, este, empezar este, esta conferencia. Eh, al final de la disertación, que será más o menos una hora o y media, ¿Podrían ustedes hacerme alguna pregunta relacionada con lo que estoy tocando? Porque este es un tema muy importante, que no es un tema de Perú, de, de, de conjuntura, sino si no, la forma como ustedes tienen que aprender, ¿no es cierto?, los instrumentos políticos para hacer análisis político de cualquier fenómeno, en cualquier sociedad. Esa es la mejor, ¿no? es la mejor este, eh, forma de abordar los problemas de nuestro país. Y si ustedes saben esto, pueden educar a cualquier persona, a cualquier este individuo, digamos, que político, periodista, no a cualquier ciudadano que quisiera digamos, este, estudiar estos fenómenos. Bueno, entonces empezamos. Eh, la teoría política moderna, ¿no es cierto?, se divide, ¿no es cierto?, a partir de Maquiavelo. ¿No? Se puede decir que hay un antes de Maquiavelo y hay un después de Maquiavelo en la ciencia política. Y por eso que muchos este, consideran que Maquiavelo es el fundador de la ciencia política, ¿no? Como ciencia. No de la política como conocimiento, ¿no es cierto? Es vulgar, común, como estudiaron los griegos, tanto con Sócrates, con Platón, con Aristóteles, o con los romanos, o con los medievales, con los escolásticos. O sea, de, de Maquiavelo más o menos estamos hablando de 1500 adelante, empieza la teoría política moderna, que muchos de ustedes, pues, este, han conocido, ¿no es cierto?, eh, eh, de manera muy general. Entonces, por eso que arrancar el estudio de la teoría política es este, una exigencia, ¿no?, sobre todo para que aquellos que quieran especializarse en esta materia. Yo llevo cursos de Maquiavelo I, Maquiavelo II, Maquiavelo III, Maquiavelo IV, en los doctorados que he estudiado. ¿Se imaginan que más o menos en cada curso pues, un semestre o cuatro semestres, ¿no? Eh, y más o menos ustedes entenderán digamos, este, la profundidad del pensamiento de Maquiavelo que muchas personas digamos, este, lo encasillan ¿no? en, esa, en esa famosa digamos, este, frase ¿no? de, que, de maquiavelismo ¿no? que, es decir que el fin justifica los medios pero eso no es lo importante en Maquiavelo no, no es lo importante entonces hagamos primeramente una distinción antes de Maquiavelo es un conocimiento de sentido común, es un conocimiento vulgar, es un conocimiento que algunos este, politólogos llaman vernacular, ¿no? donde no hay rigurosidad científica. Recién a partir de Maquiavelo, es un, es un giro copernicano de 180 grados. ¿Sí? Porque ustedes ven en, en, la, en, la, en la política de, de Aristóteles, en la República de Platón, en la apología de Sócrates, también se habla de política. Polibio en Roma habla de política, Cicerón habla de política. Y los medievales hablan de política, Santo Tomás de Aquino, ¿no es cierto?, eh, que es el, el, el padre angélico, el, y también este San Agustín, hablan de política. Pero es una política en el sentido especulativo, ¿no?, en el sentido retórico, ¿no? donde no existe un anclaje a una realidad, ¿no?, que es fundamental para estudiar un fenómeno. Si uno especula, digamos, este sin tener contacto con la realidad, sin observar la realidad, evidentemente, la conclusión a la que llegue va a ser demasiado, digamos, este, superficial. ¿no? Y por eso que muchos dicen, ¿no es cierto? Muchos dicen, por ejemplo, en el caso de, en el caso de Maquiavelo, ¿no? Eh, ¿Cuál es, su, cuál es este, su, su mérito? Que es el más o menos el fundador de la teoría política moderna, es el que articula las bases fundamentales de la política moderna de la, de la cual somos nosotros herederos, ¿no es cierto? Y que luego ya... A partir de él se desarrolla, a partir de 1500, en la línea de tiempo que les voy a mostrar ahora en el cuadro en una pizarra, con Hof. Hof es, es una suerte de repetidor, ¿no es cierto? Pero amplía, digamos, este la concepción antropológica de, de, de, de Maquiavelo, de que el hombre es malo, el hombre es egoísta por naturaleza, que, que es continuada luego por este, John Locke en Inglaterra en 1686, seguida por Rousseau y todos los ilustrados, ¿no? por Marx y todos los pensadores socialistas ¿no? y que termina ¿no? la teoría política moderna tiene un corte en 1929 cuando se produce el, la crisis del liberalismo clásico ¿no? el crack del 29 el derrumbe de, de lo que se, se llamaba pues, el sistema capitalista industrial en, en, el siglo XVIII XIX y XX ahí empieza digamos una, un, una nueva etapa de la teoría política que es lo que se llama la teoría política contemporánea lo que es la teoría que se está viendo hoy que se vive hoy, que se aplica hoy, pero a pesar de que han pasado 500 años, eh, para mí, ¿no? Para mí, eh, la política, el realismo político, ¿no es cierto?, eh, construido por Maquiavelo, es el que sustenta la conducta de los sí. gobernantes hasta la actualidad. Ustedes pueden ver, digamos, este, en el caso de Putin, en el caso de Biden, en el caso del de, presidente francés, el italiano... Todos, ¿no es cierto?, siguen las pautas de Maquiavelo de una u otra manera, que se trascinta fundamentalmente, ¿no es cierto?, en una doble moral, en una política de doble faz, en la hipocresía, ¿no es cierto?, en las relaciones internacionales, porque no se dice, ¿no es cierto?, al, al mundo cuál es la verdad, por ejemplo, de ese conflicto. No, se presenta un conflicto, una guerra, digamos, como si fuera una guerra entre un, un país grande como Rusia, que tiene apetitos, ¿no es cierto?, de conquista, contra un pequeño país, Ucrania, que es un país débil, que está siendo arrasado por los rusos. Cuando en realidad, en realidad, la guerra es entre los rusos y los Estados Unidos y la Unión Europea, que utilizan como instrumento a Ucrania, para enfrentarse a los rusos, ¿no es cierto?, y aquí también hay, hay una suerte de maquiavelismo, ¿no?, porque hay ese, ese juego que vamos a ver más adelante, sobre todo, por la posición ¿no? que, que van a tomar y que están tomando ¿no? China, digamos, la India y otras potencias que son decisivas en el futuro digamos, de este conflicto. Entonces, la política moderna aparece con Maquiavelo como un campo autónomo de estudio, porque antes la política estaba mezclada con la religión, con la moral. ¿no? Acá no, quizá el mérito de, de Maquiavelo es haber ayudar es haber aislado la, la, la política como una disciplina autónoma, autónoma. Eso es muy chistante. Porque ustedes ven, este, en el caso de, de, de, de Platón, este, en la República, hay una mezcla de conocimientos que van desde la religión, este, esoterismo, política, economía, sociología, lo mismo en el caso de Aristóteles. Pero a, a, a, a, a Machiavelo fundamentalmente le interesa lo político, como un fin en sí mismo. Y a partir de ahí, a partir de Maquiavelo es que empiezan ¿no? este conocimiento, esta ciencia como una disciplina autónoma. Y para que sea autónoma, ¿no es cierto? La, la, la, la virtualidad pues, de Maquiavelo, ¿no es cierto? Está en su método, conforme también lo vamos a ver más adelante. Entonces, ese es el primer acercamiento a, a, a Maquiavelo, digamos, eh, que lleva digamos a, a plantear también, ¿no es cierto? Una, una pregunta fundamental. ¿Cuál es la finalidad de la política? ¿No? Eh, eh, como decían los griegos, como decía Platón, como decía Aristóteles, que es la virtud, el buen gobierno, o sea, creaban ellos mundos ideales, gobiernos ideales, ¿no? Que en, real, en la realidad no existían, porque eso era el mundo del deber ser. A Maquiavelo no le interesa el mundo del deber ser, o sea, el mundo de la especulación, el mundo del más allá, ¿no? El mundo de la mitología, ¿no? La preocupación de Maquiavelo, ¿no? Está centrada, está centrada fundamentalmente en el análisis del fenómeno concreto, ¿no? El fenómeno concreto, ¿cuál es el fenómeno concreto? El fenómeno tal y como se nos presenta a nosotros en la realidad. Por eso que el realismo de Maquiavelo es fulgurante, es fulminante, ¿no? Frente a cualquier tipo de análisis que se quiera hacer, que se basa en la especulación. Y esa es la ventaja, ¿no es cierto?, que, que existe en Maquiavelo, sobre cualquier cierto, pensador anterior, sobre todo los escolásticos, porque Ma Ma Maquiavelo recusa a, a, a los escolásticos porque ellos están viviendo, digamos, en, en un mundo sobrenatural, lo que, lo que se llama, lo que se llama pues, la, la, la vida ultramundana. ¿no? Maquiavelo señala claramente que eso no es el objeto de, de la política. ¿no? La política, eh, eso le interesará a la religión, pero... La política no es eso. No es el más allá. La, la, la política tiene que ver con, con una cosa concreta. ¿Y qué es lo concreto para qué, qué es lo concreto para Maquiavelo? Que analicemos en un espacio, en un tiempo, ¿no? en un tiempo determinado y en un territorio, ¿no? eh, los fenómenos tal se presenta entonces ese es el esa es la, la la gran disculpen esa es la gran esa es la gran este diferencia no es cierto que existe en estos momentos y que perdura digamos hasta la actualidad el fin para, de la política para Maquiavelo, digamos, este, es fundamental, y creen ustedes esto, es con, conservar y aumentar el poder político. En su época, ¿no es cierto?, en, en las monarquías, ¿no?, o en las repúblicas. En las repúblicas, conservar las libertades cívicas, ¿no?, este, ¿para qué?, para el engrandecimiento de un país. Entonces, Maquiavelo señala, ¿no? que lo que justifica, digamos, al gobernante es fundamentalmente el éxito político, y eso permite que el gobernante pueda separarse, ¿no es cierto?, de una evaluación de, de cuestiones morales. Ya, entonces, empecemos. ¿Cuál es el entorno? Voy a, voy a tocar cinco puntos, señores, este, para que ustedes más o menos me sigan en esta presentación. El primer punto es presentar el entorno sociopolítico, cultural, económico, donde Maquiavelo escribe. Porque hay un error, ¿no es cierto?, de muchos conferencistas, porque presentan el, una teoría política, un pensamiento de un autor, pero sin anclarlo, ¿no es cierto?, a la época, ¿no es cierto?, cuando escribió, digamos, este la obra. El, el, el, el, el, el, el lugar donde escribió este la obra, que es fundamental. ¿Por qué? Porque eso le va a dar a ustedes la posibilidad de entender cuáles fueron los móviles los motivos, el propósito para que se escribió esa teoría o esa obra. Por ejemplo, muchos dicen, ¿no es cierto?, que este, Maquiavelo escribió El Príncipe, que es uno de sus libros más importantes juntamente con el, es, el discurso de este, sobre los diez primeros años de, de Tito Livio, que es una de las dos obras más importantes con el arte de la guerra. Dice que Maquiavelo escribió ese, ese, el libro El Príncipe porque estaba sin trabajo. Porque Florencia, la república donde él estaba, digamos, había sido invadida y había, se había producido una suerte de cambio de autoridad, y él se había quedado desempleado. Entonces, por eso que ustedes ven, ¿no es cierto?, en el prólogo del libro, ¿no?, le ahí, ¿no es cierto?, cuál es la razón de ser de este libro, ¿no?, y, y, y lo dice, digamos, con tal, con tal claridad, digamos, que uno, uno no puede llamarse engaño, ¿no?, esta obra está dedicada a Lorenzo de Medici, ¿no es cierto?, eh, y le, le dice que este es un libro, ¿no?, se basa, digamos, en el conocimiento de las acciones de los hombres, pero que no es un conocimiento que se ha basado en una cuestión especulativa del de la de Machiavelli, sino el dice, ¿no? Es mi experiencia, ¿no es cierto?, como diplomático, como funcionario público, ¿no? Es mi recorrido de haberme entrevistado con muchos reyes, príncipes de otros países, porque también fue embajador de Florencia. Entonces, en resumen, digamos, esas, ese conocimiento en este libro... Y dice, no, yo conozco, yo conozco porque he conversado face to face, ¿no es cierto?, cómo se comportan estos políticos, estos líderes, estos monarcas. Y dice que yo he estudiado, he analizado, he meditado, dice este, ese conjunto de experiencias, durante mucho tiempo, dice, y con gran rigor, o sea, que no es un, un libro escrito, pues, de, de un día para otro, sino es un libro meditado, donde él trata de sedimentar un conocimiento político basado en la experiencia que tuvo con otros reyes, líderes y monarcas en Europa. Estamos hablando de quiénes. El rey de España, el, el, el rey de Francia, el, el, el líder alemán este, y el resto de jerarcas de, de esa época. Entonces, dice, ¿y para qué, para qué lo he escrito? Dice, ¿no es cierto? Para que, dice, para que usted pueda entender, le dice al, al, al gran duque de, de Florencia, o sea, el gran duque de Florencia que es el gobernante, es el jefe de, de, de de esa república, para que usted pueda entender en poco tiempo, dice, ¿no? lo que yo he este, aprendido en muchos años. ¿no? Y con un alto, dice, mi costo de oportunidad es demasiado alto, ¿no? porque he, he, he, he, he perdido la libertad, he sido perseguido, he estado preso, perseguido. ¿no? Pero yo, dice, lo, lo escribo, se lo, se lo resumo y usted en una lectura de un día lo puede entender. Ya finalmente no este señala no es cierto de que le, le pide pues, ¿no? le, lo, lo que señalan el, el cañoncito de Ramón Castilla no es cierto dice, yo no le puedo a usted regalar este joya oro este no, pues, se regalaban los reyes en esa época a la, las la, la grandes este... jerarquías yo lo único que le puedo regalar es este libro le dice ¿no? y ahí está esa es la clave para que usted pueda mantenerse en el poder y para que usted pueda expandir el poder este, generando un liderazgo que pueda unificar a toda Italia. Ya, esa es una de las explicaciones. La segunda explicación de por qué Maquiavelo escribe este libro es que Maquiavelo era un catrieta, ¿no? apasionado, era un republicano, ¿no es cierto? Eh, ¿Preocupado por qué? Preocupado fundamentalmente por la situación de Italia. Ustedes saben que Italia no existió hasta más o menos 1860 cuando se produjo la unificación Luego una serie de guerras, no entre ellas este, con dirección de Garibaldi y todo lo que ustedes saben por, por, por, por historia política de Europa, ¿no es cierto? Pues es, este, eh, en este caso, digamos, este, que había un republicano lo que quiere él, él ansía, ¿no es cierto?, unificar a Italia. Y crear un gran reino, una, una monarquía, que luego podía transformarse en república, pero él quería un jefe de estado, un soberano en Italia. ¿Por qué? Porque Italia en, esa, en esos momentos, ¿qué cosa era? Era un archipiélago ¿no? de Estados, de repúblicas. Y acá les le presento más o menos este, un momento, por favor, para que se puedan. Ustedes ven en la. Si, si ven ahí en la parte de, en la parte superior, acá, ustedes ven ¿no? Italia, ahí hay cinco cinco o seis estados, ducados, rein. Re, reyes, repúblicas, es una mezcla, ¿no es cierto?, de formas políticas. Entonces, este no había un poder central, y lo aspira a, a, a, la, a la unificación. Entonces, este pero para que haya unificación, ustedes saben que tiene que haber guerra, que tiene que haber liderazgo, un condotiero que agrupe a todas las fuerzas que quieran unificar, digamos, a, y crear una nación, crear un Estado. ¿No? Y Esa sería otra de las razones, por las cuales, digamos, este, Maquiavelo, ¿no es cierto?, escribe esta, esta obra como una suerte de guía para la acción. ¿Para la guía de, de acción de quién? De aquel líder italiano que quisiera, digamos, encabezar una gran revolución en Italia que conduzca a, todos los, este, a todas las naciones y pueblos y provincias italianas a la creación de un Estado, como el que existía en Francia, como el que existía en España. En Italia todavía no, no, no existía eso. Entonces él decía, ¿no?, y acusaba ¿no? al papa de, el papa de Roma de ser este, uno de los causantes, ¿no es cierto? Por eso siempre fue crítico, ¿no? Que la Iglesia Católica de ser este, el causante de la desunión de Italia. Ahora, ustedes explicarán por qué. Sencillamente, el Papa tenía acá en el centro de Italia, tenía los estados pontificios, ¿no es cierto? Que eran casi el 30% de lo, que, de lo que es Italia ahora, ¿no? Entonces el Papa tenía poder, el Papa en esa época no era como, como ahora, ¿no? un, un cura digamos que se dedicaba a orar, a rezar, no, no, no. El, el cura, el Papa en esa época, era un jefe guerrero, un militar, ¿no? que salía a combatir contra las potencias extranjeras que querían entrar, o contra nosotros este, líderes italianos que querían poner en cuestionamiento el poder militar de la Iglesia Católica, que tenía propiedades en, en, en la zona central de Italia. Entonces la pregunta es le convenía a Roma, le convenía al Papa, a la Iglesia Católica generar la unificación de estos cinco entes, estos cinco estados o provincias o ducados en un solo ente nacional, en un solo estado, una sola nación llamada Italia. Evidentemente que no, pues, porque el Papa tendría que dejar el poder terrenal y solamente quedarse con el poder este, espiritual religioso. ¿no? Y esa, esa fue la gran pugna que hubo en Italia más o menos hasta mil, creo que es hasta 1929. ¿no? Porque no se, no se sabían los límites, ¿no es cierto?, territoriales que tenía este, el Vaticano, la iglesia católica, porque todavía no existía como Estado existía como Iglesia. y recién en el año veintinueve, fue con Mussolini, con los fascistas, y es que se le reconoce, ¿no es cierto?, a la Iglesia Católica, al Vaticano, la condición de Estado. Ya, un Estado que tiene como jefe de Estado al Papa y se le da, se le concede, digamos, una, un territorio dentro de la ciudad de Roma. Entonces, esa fue la transacción que se hizo y que permitió, ¿no es cierto?, eh, llegar, digamos, a una suerte de transacción entre el poder civil italiano, que estaba en menos ya en esa época del rey Víctor Manuel II, y la iglesia católica, ¿no?, bajo la jerarquía del Papa de, de esa época. O sea, esa sería otra de las razones por las cuales este, escribió este, Maquiavelo esta obra. Y una tercera, una, un tercer motivo digamos tiene que ver ¿no? con su espíritu, con su inquietud, digamos, de tipo literaria. ¿no? Este, Ma Maquiavelo no era profesor de universidad, no era un académico. No, él, él ha sido, él fue un burócrata, ¿no es cierto?, en la República de Florencia, un embajador, un diplomático como diplomático, este, él tenía un conocimiento, pues, este, preciso, ¿no es cierto?, de las artes ¿no? eh, políticas, de las artes de, de, de, de la guerra, que, que hasta el día de hoy este, nos han llegado, ¿eh? y que lo usa pues, la, la gente de, de los servicios de inteligencia, ¿no es cierto?, y que se resume fácilmente, digamos, este, en una suerte de, de, de, de catecismo, ¿no es cierto?, que se lo voy a transmitir, ¿no es cierto?, esto lo usa servicio de Inteligencia, esto viene en la que agrega. Que usan los diplomáticos. Todos servicios diplomáticos dentro del mundo, ¿no es cierto? ¿Qué, cosa, qué hacen los diplomáticos? ¿Qué hacen los espías? ¿Qué hacen los agentes? ¿no? Este, ¿Qué hacen los agregados militares y los agregados este, policiales? Presentan informes, ¿no es cierto? Hacia el presidente, hacia el Poder Central. Son seis, seis... ¿no? Eh, criterios, situaciones, ¿no es cierto?, que hay en este tipo de informes. ¿no? Primero, ¿no es cierto?, eh, eh, analizan la situación política, donde se encuentren. Encuentro en Ucrania, encuentro en Berlín, encuentro en Madrid, encuentro en Lima, en México, Argentina, Santiago. O sea, eso, eso es lo que llaman hoy día análisis de coyuntura. ¿Qué cosa está pasando en estos momentos en Chile, por ejemplo? En Chile, ¿no es cierto? Si quieren más que verlo, bueno, se acaba, de, se acaba de aprobar el primer borrador de la Constitución chilena. Que, que tiene más o menos 480 artículos, que es un arroz con mango. Si ustedes ven el proyecto, se los explicaré, digamos, eh, ha, copiado, ha copiado muchos artículos de la Constitución del año 79 ¿no? y ha agregado toda una reglamentación, digamos, que, que está fuera pues, de, de lo que se llama la técnica constitucional y por eso que este primer borrador lo van, a, lo van a tener que rehacer, porque si lo presentan así como está, evidentemente van a perder el referéndum. Entonces, estratégicamente, si, si, si siguen a Maquiavelo, ellos ya deben haber testeado, ¿no es cierto?, en la población chilena, en lo que votaron por el sí al referéndum, que así como está, digamos, este, si dan al segundo referéndum ratificatorio, es posible que más del 51% de chilenos rechace esa constitución. Entonces, no, retrocederíamos, ellos retrocederían, digamos, a la situación de la, de la, de la constitución pinochetista. Y esto, esto es importante, ¿eh? Es importante ¿por qué? porque esto tiene repercusión en el Perú. Porque acá en el Perú hay una gente despistada, ¿no es cierto?, gente que no tiene el menor conocimiento de lo que es la ciencia política, del derecho constitucional, que cree, ¿no es cierto?, que estamos en un momento constituyente. Es absurdo, ¿eh? eso no existe en estos momentos. ¿ya? Eh, si hubiesen si, si, si, si, si leído, digamos, a los políticos, la, hay dos criterios fundamentales en el momento constituyente, ¿no? Que los de arriba no quieran no quieran que perder sus privilegios, seguir en la situación en la que se encuentran y que los de abajo no puedan, no puedan qué no puedan realizar, digamos, los cambios que se necesitan. Es que en el Perú no hay protestas, no hay huelgas, no hay marchas, ¿no es cierto? No hay este momento constituyente, no hay, no hay protesta social, no hay movimientos revolucionarios, no hay guerrillas, no existe, digamos, ninguna posibilidad para que la mayoría de, la, de los peruanos... Quieran, aspiren, ¿no es cierto?, a pedir una nueva constitución. ¿Por qué? Porque la mayoría de esta gente, ¿no es cierto?, la mayoría de esta gente que, que habla de nueva constitución, de asamblea constituyente, digamos, son voluntaristas. ¿Ya? ¿no? Este, más o menos tienen la, la mentalidad este, nazi, ¿no?, la, la, la, mentalidad, la, la mentalidad hitleriana. Que muchos creen, digamos, que eh, basta la sola voluntad del político, del líder, para cambiar una situación. Este, real o concreta, líder el año de 1820-1923, ¿no? imitando, digamos, la marcha sobre Roma que desarrolló Mussolini para capturar el poder en Roma con los fascistas. Él en Baviera hizo un remedio, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la historia se presenta primero como tragedia y luego como comedia. Lo de Hitler fue una comedia, el push de, de Baviera, pensando, digamos, que con, con una suerte de conflicto en el una cervecería alemana, empezaba la Revolución Alemana por su sola voluntad. O sea, él iba a imponer un nuevo gobierno porque él creía que era el momento. Es lo que creen, ¿no es cierto? La gente de Cerrón y toda esta gente que no que entiende, ¿no? Que no hay, eh, no, no hay factores objetivos objetivos no hay situación constituyente. ¿Por qué? Porque es una mala evaluación de la realidad política, no la saben leer. ¿Por qué no la saben leer? Porque son unos dogmáticos, y eso es lo que le digo yo a los politólogos que me están escuchando, a mis alumnos. Uno tiene que saber leer la realidad, y para saber la real, leer la realidad política tiene que tener instrumentos teóricos en la cabeza. Y tiene que hacer lo que hizo Maquiavelo, ¿no? Entrevistarse con los líderes, entrevistarse con la población, ¿no? este, medirles las poblaciones de fuerza, ver el lo los sindicatos de las comunidades. No es porque yo estoy sentado, digamos, en mi, mi curul parlamentaria como Bermejo o, o como Ido, que, que la revolución o el momento constituyente o que la revolución violenta como dice Cerrón por otros medios violentos se va a hacer. Eso es una, eso se llama cretinismo parlamentario en, en, la, en la boca de, de Lenin. Sustituir una realidad concreta por mis sueños, por mis deseos. Entonces, en eso Maquiavelo es preciso y bien claro. La situación política, ¿no es cierto? Análisis de la coyuntura. Segundo criterio, ¿no es cierto?, que, que, que usaba Maquiavelo, ¿no es cierto?, eh, es un juicio claro, ¿no es cierto?, concreto de los recursos que tiene el país o gobernante, ¿no?, que se están analizando. Por ejemplo, en el, si aplicamos este criterio, esto implica una, una lectura, ¿no es cierto?, rápida, clara, ¿no es cierto?, es como una suerte de un vuelo rasante que hacen esos este, aviones espías que toman fotografías, digamos, de un escenario que les interesa Pero los rusos perdieron soldados, perdieron tanques, perdieron buques, ¿no es cierto?, porque ellos no, ten, no, no este, evaluaron los recursos que tenía U Ucrania y que fueron proporcionados por los norteamericanos, los franceses y los ingleses, sobre todo los norteamericanos y los, y los ingleses. Ellos habían subestimado los recursos del de, de ejército de Ucrania, pero en realidad no es el ejército de Ucrania el que combatía, el que combate en estos momentos, no es la fuerza armada ucraniana, sino son las Fuerzas Armadas norteamericanas e inglesas, las que desde fuera, desde Polonia, desde Rumanía y, de to, y, y todo el, el entorno cercano, digamos, los que van piloteando, ¿no es cierto?, las acciones militares en esa zona. Y recién cuando los rusos se dan cuenta, ¿no es cierto?, de que están los satélites americanos, ingleses, franceses, este, trabajando para destruir este, al ejército ruso, él ordena la retirada. ¿No? del cerco que querían, habían plantado sobre Kiev, porque era imposible en esas circunstancias tomar la capital. Porque el plan ruso inicial, estoy aplicando la cabello señores, ¿eh? para que vean que no es solamente el que justifica a porque el plan inicial de los rusos, ¿no es cierto?, era tomar la capital y luego caía el resto de ciudades. Bueno, se equivocaron, pues llegaron con los tanques y cuando iban a entrar este... Aquí digamos ya están este, chequeados pues, este, por, por satélite. Qué cosa hicieron. Este, comenzaron solamente a, a disparar este, los, este, a, los misiles antibalistas y destruyeron la primera oleada digamos del ejército ruso. Los rusos se han, han, han, se han dado cuenta tarde del asunto y cuando, y cuando han este, volado el, el buque insignia ruso, la situación es peor. entonces eso se llama un, un juicio, un análisis claro de los recursos que tiene el gobernante en estos momentos. Porque ese, problema, ese criterio se puede aplicar a, la, a las bambas, al problema que hay en las bambas. ¿Ustedes creen que los lo comuneros tienen capacidad de resistencia? Digamos, ¿quién tiene más capacidad de resistencia? Evidentemente la empresa multinacional. Tercer elemento. Tercer elemento. ¿quí? Estoy hablando de lo que hacía Maquiavelo en su época. ¿no? ¿Cuál es la posición del adversario? no Es decir, uno tiene que hacer una suerte, pasar una serie de radiografía, un mapeo se llama eso mapeo del escenario donde se da el conflicto político. ¿Tú cómo mapeas? Ah, de diferente manera, pues. Puedes meter espías, ¿no es cierto? Puedes meter satélite, puedes me, me, meter este la guerra la, la, la guerra este, virtual, puedes este, usar los medios, puedes usar el peñú, ¿no? ¿Para qué? Para para ver cuál es la real, real situación del adversario, posición del adversario. Por ejemplo, no solamente en el plano político, sino en el plano económico. Bueno, aquí Aquí los este los socios ¿no? de la OTAN, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania y todos los 28 de la OTAN, este, han hecho una mala lectura de la posición de las Rusia, O ¿no? sea, ¿quién es eso? la de rusia? Ellos pensaban ¿no? que boicoteando, digamos, las exportaciones, importaciones, cerrando de los créditos a, a los rusos, este, bueno, Rusia iba a pedir este, tregua. Y luego de eso iba a ir a una suerte de. De salida, ¿no? Con rosa, ¿no? ¿Cuál es la salida en rosa para ellos? Que desocupe, digamos, esta Ucrania y se regrese a sus fronteras. Pero no, ahí, digamos, una mala lectura de la posición de los rusos, y los rusos contestaron Putin, contestó rápidamente, diciéndole que nosotros no aceptamos dólares, no aceptamos euros. Si ustedes quieren ah. mi gas, quieren mi petróleo, me tienen que pagar ustedes en rubros. Y con eso lo desarmó, lo desarticuló. Y los dividió, encima. Porque basta que, que, basta que le corten el suministro de petróleo y de gas, y se el un caos social en, en Europa, ¿no? ¿no? en Estados Unidos, en Europa, porque Estados Unidos puede aguantar. En Europa sería pues, más como el invierno, que está, digamos, en cierres. Es un problema de... demasiado grave. Tercero, cuarto. Es, es, es lo que se llama, ¿no? El, el, el, el analista, lo que se llama, que velo, no hace una apreciación objetiva, no subjetiva, no lo que yo creo. Una apreciación objetiva de las limitaciones de una, de, de una política que se aplica Es lo que hoy, ¿no es cierto?, han tomado, digamos, en la administración de empresas, no lo que se llama el análisis FODA. Fortaleza, ¿no es cierto?, oportunidades, debilidades, amenazas. Limitación, amenaza. Pero llama que en 1512 ya tenía un conocimiento preciso y que era necesario saber, digamos, este... Una, una política que, que, que aplique un gobernante, ¿cuáles son sus límites? Por ejemplo, ustedes también en el caso de, en el caso de acá, de Perú, apliquemos al caso concreto, al caso de, de Castillo. Castillo ha lanzado eso de la Asamblea Constituyente, digamos, y, y ha reculado, pues, ¿no es cierto? O sea, es, es un búmero. ¿no? Planteó la, el, el proyecto de la Asamblea Constituyente a través de un referéndum que el Congreso tenía que aprobar, pero es una mala lectura, pues. Tenía muchas limitaciones esas esa política. ¿Cuáles eran las limitaciones? Que ya el Congreso, digamos, había bloqueado cualquier posibilidad de reforma constitucional. Y el proyecto, en cinco días, en el Congreso, lo estresaron, lo no destruyeron. O sea, por eso yo les dije desde julio pasado que no iba a pasar ningún proyecto de reforma constitucional. Que no iba a haber nueva constitución, que no iba a haber nueva asamblea constitu constituyente. Que eso era una mentira, una farsa, una estafa a la población. Quinto elemento. Esto, esto que los politólogos tienen que desarrollar, que muchos no, no tienen, ¿no es cierto? Hay que aplicar, ¿no es cierto?, este, el sentido común, ¿no?, para prever, ¿no es cierto?, para prever qué cosa? La lógica de los acontecimientos. Esto se llama el análisis de, de, de cursos y de acciones, eso en inteligencia se llama analizar cuál es el curso de acción que va, va a tomar, digamos, esta decisión. Uno puede ser de ahí, de ahí deriva la prognosis, de ahí yo puedo saber cuál es la consecuencia de esta acción que estoy tomando en este caso. Eso es, eso es lo que hace el politólogo, le dice ¿no? al, al asesorado, al ministro, al, al gobernante, presidente, congresista, fíjate, si tú tomas esta acción, digamos, este, lo que puede pasar, no, no, es, no es una asignanza, Ustedes saben que les he dicho muchas veces que esto de los horóscopos, de los 12 signos, la astrología es una farsa, es una mentira, es un fraude, es un engaño. Y se lo puedo demostrar estadísticamente, es imposible que la suerte, el destino de siete millones de habitantes que hay en el mundo pueda ser regido por 12 signos, que son interpretados de una manera interesada por aquellos que se hacen pasar como astrólogos, quirománticos, cartománticos, y lo que ustedes quieran, son farsantes, digamos, este aprovechan, ¿no es cierto?, de una psicología subliminal para inducir, digamos, al que tiene problemas, hacerle creer, ¿no?, que si te compras esta joya, digamos, pues, te un o te echas este perfume, va, va, va, va, vas a obtener el amor de tu vida, que si compras esto vas a soldar eh, en tu salud, bueno, eso es una gran mentira. ¿Ya? Matemáticamente. Entonces, este, es, este quinto punto es fundamental. Si ustedes logran, porque esto es una, es una pericia, es un arte, ¿y cómo lo, cómo lo obtienen? Tienen ustedes que esa con la información, van a poder hacer prognosis. Pero si no, si no ven lo que está pasando en el país, ejemplo, en estos momentos, ¿qué está pasando en el país? ¿Qué está haciendo el presidente? ¿Qué está haciendo el ministro, el primer ministro, los congresistas? ¿Cuál es el próximo golpe que se viene? Porque ya se agotó este tema, ¿no es cierto?, de los 20 mil dólares. Ya se agotó el tema del Tribunal Constitucional. Ya se agotó la Nacional Constituyente. qué cosa viene ahora? Si ustedes son buenos analistas políticos, digamos, buenos politólogos, van a saber, ¿no es cierto?, cuál es el curso de acción, por lo menos en una frontera de 6-7 meses. Y para eso tienen que tener información económica, de estadística. Porque les estoy diciendo a ustedes, les he dicho hace varias semanas, que el próximo año tengan ustedes mucho cuidado, ahora es su dinero. La situación del país no, no es este boyano, ¿no? Y Van a empezar este, los problemas. Para que ya la gente se ha quedado sin gasolina. Ya, finalmente, el sexto elemento, ¿no es cierto?, que uno tiene que evaluar, este, no solamente basta hacer la prognosis, ¿no?, es fundamental saber cuáles son los resultados de, la, de las políticas que un gobernante aplica. Entonces, eso que les he mencionado es fundamental cuando se hace el análisis político y eso está, digamos, expresado desde que Maquiavelo, pues, escribió El Príncipe, ¿no? eso está, está detallado, diluido en una serie de de frases, ¿no es cierto?, que están ahí, en el libro que, que les he mencionado. Su... Ahora bien, entonces estamos viendo el, el problema de, de, de, de, de dónde escribió Maquiavelo, por qué escribió el, el motivo, el motivo, estamos en el segundo punto, el, qué era, digamos, este, ¿cuál era la, la línea de tiempo? La línea de tiempo era muy simple, no estamos hablando de 1500, que se habían concentrado varios fenómenos ahí, ¿no? El descubrimiento de América en 1492, el inicio de la Reforma Protestante como entero. ¿No? El, el, el, el asunto de la guerra, del fin de la guerra de los 100 años, ¿no es cierto? ¿No? Y estamos llegando a la Edad Media, a su etapa estamos en, en, la, en la Baja Edad Media. ¿No? Y la, la aparición del Renacimiento, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante el Renacimiento? ¿Por qué? Porque es una nueva visión del hombre, del mundo, de Dios, de la naturaleza. Y en en caso de Maquiavelo lo que me interesa es la visión del hombre. No, eso es fundamental porque Maquiavelo, digamos, desarrolla una psicoentropología propia. Que no lo había hecho antes ningún autor. ¿no? Y que luego, digamos, es este, copiado y desarrollado por Hoff en el hominis lupus hominis. El hombre, el hombre es el lobo del hombre. Pero eso ya anteriormente, en 1512 ya, Maquiavelo lo había desarrollado en esta obra y en el discurso de los... Eh, di, di, di, di, di Corsi eh, sopra, sopra prima de Tito Libio, o sea lo, lo, lo, el discurso de los 10 primeros a, años de, de Tito Libio, que era un historiador romano, que había escrito pues, toda la historia de Roma, ¿no? Y, y Machiavelo, por un interés de tipo político, digamos, había hecho un libro sobre todo ese conjunto de conocimientos. ¿no? afirmando, digamos, este, su, su apoyo a la república, hacia la forma política de república. Y en el príncipe, él desarrolla, ¿no es cierto?, la forma de poder de, de la monarquía. Ya, entonces, en, entramos entonces acá a ver claramente, en ¿no? que en Maquiavelo ustedes van a ver, digamos, este, una psicología, una antropología, una religión, una moral, un métodos, una ciencia, una teoría política. También es solamente, de, de, para hablar de todo eso, pues tendría que hacerlo en dos años, ¿no? Pero es imposible. Solamente estoy entrando, digamos, de una manera bastante discreta, ¿no es cierto?, para que ustedes, este, puedan entender. Ahora, pero la pregunta que ustedes se pueden hacer, ¿no es cierto?, oiga, pero, oiga, profesor, pero, doctor, pero ¿cómo un libro escrito hace 500 años puede tener, este, aplicación, vigencia, hoy día? Y la, la explicación es, es muy simple, ¿no es cierto?, es, porque, es, es que la antropología política de Maquiaveno está vigente, por una sencilla razón, por la naturaleza del hombre, o sea, y la mujer, de nosotros. Nosotros, están pasando 500 años, pero eh, no hemos cambiado mucho. ¿Ya? Al contrario. Algunos politólogos dicen que las cosas han empeorado. En, en la época de Maquiavelo, sociedad, los gobiernos eran corruptos, claro que sí eran corruptos, ustedes acuérdense de, de la corrupción que había en, en el Vaticano con, lo, con el Papa Borgia, ¿no es cierto? La, la venta de las indulgencias... La, la fornicación hacía abierta que había en Roma, los, los, los curas tenían hijos, el, el papa tenía hijos, a quienes hacía cardenales. ¿No? Esa, esa situación, digamos, este, han llorado ahora, claro que han llorado. Ya existía, en, ya existía en, en esa época. Entonces, entonces ahí tiene razón a que verlo ¿no? La naturaleza de nosotros, los hombres, los seres humanos, hombres y mujeres, ha cambiado un poco. ¿Ya? Al contrario, ¿no? el, el, este, los vicios han empeorado, se han agravado y las virtudes han disminuido. O sea, hoy somos más viciosos, más tramposos, más fornicadores, ¿no es cierto? Menos virtuosos que en la época de Maquiavelo. En Maquiavelo, digamos, este, la gente era un poco más virtuosa. ¿Por qué? Porque en la cosmovisión cultural, política de esa época, o sea, ustedes vivían, ¿no es cierto? Su destino era el paraíso, su destino era el cielo, porque así la iglesia había diseñado, este mundo cultural. O sea, nuestro tránsito por la tierra era actuar, digamos, de una manera piadosa, teníamos que ser humildes, ¿no es cierto?, caricativos, no pecadores, para llegar al cielo. Y todo el mundo vivía pues, en, ese, en ese terror, en ese miedo colectivo de irse al infierno. ¿No? Y eso que lo han visto acá en el Perú, ¿no es cierto?, Toda esa parafernalia, toda esa costumbre que se introdujo a la, en la zona andina, para mí ¿no? y para muchos politólogos, es una de las, una de las causas de la este, del atraso de, de esa población. Porque nos tienen ahí este, hasta ahora, nos tienen capturados en la mente. Para hacer toda una política, digamos, de disipación, ¿no es cierto?, de costumbres, que les impide acumular, ahorrar, porque miren, en, en, en una de esas listas patronales, en cinco días, se revienta pues, los ahorros de todo el año. ¿Ya? En fin, de ahorrar a un, a un santo, al patrón del pueblo, digamos, la gente no tiene, digamos, reparos en, en gastar sus ahorros e inclusive hasta endeudarse ¿Ya? Entonces, esa es, esa es la herencia que nos ha dejado, digamos, España, ¿no? Que ha pervertido la mente de mucha gente, ¿no es cierto? Y les impide ver el futuro. Y que eso ha durado y dura hasta ahora. Ya, entonces... Además, el, el, el, el siglo XVI, digamos, estamos hablando de las guerras entre, entre la monarquía, es una, una guerra permanente, es una época de, de cambios sociales, económicos, ahí la, eh, comienza la revolución este, industrial, digamos, a, a gestarse, hay una suerte de eclipse, ¿no es cierto?, empieza el eclipse de, del poder este, eclesiástico y hay un, ro, un robustecimiento del, del poder de, de la iglesia. Entonces, esa situación genera, digamos, que las monarquías absoluta, sobre todo en Francia y España, eh, desplacen a la iglesia del poder político. Y yeah, ellos digamos, a ver, los monarcas empiezan no a regir a, a, a los destinos de esas naciones. Ya. Yeah. ¿Qué cosa era este, eh, Florencia en esos momentos? Florencia era un, una república más una ciudad-estado, digamos, donde Maquiavelo desarrolló las funciones de Alto funcionario y diplomático. Y él tenía que quejarse, pues, ¿no es cierto? A... Por casi toda Europa. Comisionado, como una suerte de embajador plenipotenciario, inicialmente como secretario. ¿no? ¿Con qué finalidad? La finalidad de llegar a acuerdos para preservar la integridad, la independencia de Florencia bueno, entremos bien. Entremos al libro para terminar esta parte entonces. Entonces, el príncipe de Maquiavelo, 1512, es una suerte, ¿no es cierto?, de, de análisis del poder, de, de llegar, de, de cómo llegar al poder, cómo mantenerse en el poder, ¿no?, cómo eh, debe actuar el gobernante, ¿no es cierto?, ante los súbditos, cómo debe actuar ante sus enemigos, cómo debe comportarse políticamente, si él debe o no cumplir las promesas, si, si debe mentir o no al pueblo. en este caso es fundamentalmente en este libro es de presentar, uno, cuáles son los mecanismos los procedimientos que existen en todo gobierno, digamos, de tipo monárquico absoluto segundo, la, los medios cómo se puede fortalecer, ¿no es cierto? el poder del Estado y tercero, ¿no es cierto? Eh, eh, evitar los errores que puede cometer el gobernante pero evitar, no ¿eh? esto es lo que le debe integrar a Castillo, evitar que el gobierno caiga o entre en decadencia. ¿Ya? Entonces, si se preguntan ustedes si el fin para el político que escribe que acá en el libro es conservar y aumentar el poder político, ese fin tiene que tener un patrón de evaluación. ¿No? El patrón de evaluación política para saber, ¿no es cierto?, si se puede o no llegar a ese fin. Entonces acá viene la, la gran pregunta, ¿no es cierto?, la gran paradoja. Ese es el problema en toda América Latina y en el mundo. ¿no? ¿Cómo lo evaluamos? Y para Macabelo solamente hay un criterio que es el definitivo. ¿no? Él considera que en la política de, to de, de todo Estado gobernante hay dos factores, digamos, que intervienen: ¿no? lo, lo que llama él la fortuna o, o llamado el azar o la suerte, y segundo, la virtud. no Para él, más peso tiene la fortuna o el azar que tienen incidencia en las decisiones que tome el gobernante, cualquier gobernante, ya sea monárquico o sea republicano. Pero la fortuna por sí sola no decide la acción política, porque si así fuera, pues estaríamos presos, estaríamos presos, ¿no es cierto?, de lo que se llama destino. Y si todo está escrito, si todo tiene una, un desarrollo causal, digamos, este, qué sentido tiene el gobernante, el gobierno, habría que dejarnos llevar, ¿no es cierto?, como, como, un, como un bote por un río, no, él dice, no, la acción política del gobernante puede, ¿no es cierto?, cambiar esta situación para conseguir el objetivo político, que es el poder. Ahora, pero, ¿cómo yo evalúo, digamos, este, esas acciones políticas? ¿No? Para, para, para Maquiavelo, y esto es definitivo, ¿no es cierto? Esto es lo importante, esto es lo esencial, esta, la, la, este, lo, el, lo esencial, la clave, lo que interesa a ese Maquiavelo es el éxito los resultados positivos en la, en la consecución del propósito que el gobernante ha obtenido. ¿Ya? ¿El gobernante ha tenido éxito? Ya. El pueblo, los gobernados, pueden perdonarle y se puede justificar acciones crueles, desleales, hasta injustas. Porque El gobernante puede mantenerse indiferente frente a estos posibles cuestionamientos que se quieran este, tomar. Lo que interesa es que la acción política llegue a un resultado exitoso. Entonces, Maquiavel lo dice, ¿no? no la, la, la, la inmoralidad tiene una ventaja, ¿no? porque si se, se, se utiliza hábilmente, digamos, puede llevarnos a conseguir el resultado que nosotros pues, queremos. Lo que interesa a nosotros son los fines políticos. Pero más que un gobernante inmoral. Ese gobernante sería un gobernante amoral. ¿Ya? Y aquí, ¿no sé, cierto?, la consecuencia sería esta, ¿no? ¿no? La clave, digamos, en la política, la clave en el gobernante, en el gobierno, para la que lo, ¿no es cierto?, es extraer, separar la política de toda otra consideración que no sea propiamente política. O sea, la política entendida como un fin en sí mismo. Y si hubiera algunos elementos de tipo económico social, se pueden tomar, pero no de manera principal, sino de una manera accesoria para conseguir el fin político que el gobernante se ha Entonces, ustedes pueden darse cuenta que eh, lo central en Maquiavelo, ¿no es cierto?, es que hay una indiferencia, ¿no es cierto?, para el uso de, de los medios inmorales, para conseguir fines políticos. Eso no... A uno perú dice que no, se, no, no, no le debe preocupar eso, porque si consigue el éxito, eso es suficiente. ¿Ya? Y, y en ese punto, ¿no es cierto?, dice, la pregunta que... La pregunta que, que se deriva de eso, ¿no? Y cómo... El gobernante puede conseguir el éxito. Entonces ahí viene la, la gran este, dualidad, no es cierto de Maquiavelo. Dice no, el gobernante no puede comportarse como cualquier hombre. Dice el gobernante tiene que actuar como una bestia, ¿no es cierto? Y como hombre, como una bestia digamos va a utilizar la fuerza y como hombre va a utilizar el derecho, el, el gobernante que actúa como bestia tiene que ser a la vez zorro y león, zorro porque tiene que actuar con astucia para poder tomar las decisiones y león porque tiene que tener la fuerza necesaria para imponer una acción política, una decisión que ha tomado, entonces eso es fundamental, digamos, en la conducta del gobernante. Ahora, finalmente, ¿no es cierto? Veamos la psicoantropología, ¿no es cierto?, la psicoantropología, digamos, de, de, de Maquiavelo. Fíjense, el punto de partida de Maquiavelo, y pa para mí, ¿no?, es el hilo conductor de todo su... no, no teoría, porque no teoriza, de todo su discurso, de todo su relato, digamos... Punto uno, ¿no? él parte, ¿no es cierto?, de un, de un criterio, él parte de una idea, de una idea, una idea. Que, que, que no se la mueve, nadie se la mueve, la idea fundamental es que el hombre, la naturaleza del hombre es egoísta, el hombre o la mujer es egoísta, ¿ya?, y casi todos son malos, o sea, ese es el punto de partida, casi todos los seres humanos, hombres y mujeres, somos egoístas y somos malos. Está en nuestra naturaleza. ¿No? Y ese egoísmo, ¿no es cierto? Esa esa maldad, ¿no es cierto? Está articulada, ¿no es cierto? A una cierta de debilidad, ¿no es cierto? En insignificancia que tenemos nosotros como individuos, como hombres. Y además, porque nosotros los seres humanos, estamos acabando por macabero, somos agresivos y somos ambiciosos. Ser ambicioso implica qué cosa? Desear de manera ilimitada, ¿no es cierto? Bienes, posesiones, nosotros queremos eso, que, que queremos tener, dice Paquiavelo, mucha riqueza. Pero el problema es que ese deseo nuestro se contradice, choca con una realidad. La realidad es que esas riquezas, esas posesiones están limitadas, son limitadas. Entonces acá viene el problema de la escasez. ¡Hay escasez! Yo deseo lo tuyo, tú deseas lo del otro. No, no, no hay suficientes este, bienes para cubrir digamos esas, este, esos deseos, entonces viene el conflicto. Viene el conflicto y la competencia, que es la lucha ¿no? que se da digamos este, en la sociedad. O sea, los hombres en la sociedad se encuentran de manera permanente en una lucha, en una competencia, y el peligro es que esa lucha, esa competencia pueda degenerar en anarquía. Eso es lo que no entienden, es lo que lo llamamos estos liberales, neoliberales, anarcocapitalistas, liberfachos y compañía, que no entienden la consecuencia, ¿no es cierto?, de ese, ese criterio. Entonces, ellos creen que los seres humanos por sí solos pueden resolver esa gran contradicción. No, dice Maquiavelo, es imposible. Ahí dice, requiere, dice, para parar la anarquía, ¿no? el único elemento que puede frenar eso es la fuerza del derecho. ¿Ya? Y el gobierno fuerte tiene que darle seguridades a los seres humanos. Estas ideas después son desarrolladas por Hoff en el Leviatán, ¿no? Ahora bien, y en ese sentido dice Maquiavelo, ¿no es cierto? Ma ma ma Maquiavelo señala, por eso que el gobernante dice, puede hacer todo, puede matar, puede robar, puede, no, pero, pero este, perdón, eh, robar, robar no la propiedad, ¿no? Eh, otro robo. Eh, dice, ¿no? que eh, lo que el gobernante no debe hacer es quitarle la propiedad privada, ¿no es cierto? Quitarle la vida y quitarle sus mujeres a sus súbditos. Incluido esto, el gobernante puede hacer lo que quiera, en la sociedad, con tal de conseguir el éxito. ¿Ya? Entonces, esa, esa, este, esta, esta consecuencia, digamos, este, nos lleva pues, a, a entender, ¿no es cierto?, que en, en, en esa dialéctica, ¿no es cierto?, agresiva, ¿no es cierto?, que está en nuestra naturaleza humana de agresividad, digamos, que genera mucha competencia, generan la necesidad de que haya un ente, un Estado... ¿no? que pueda, digamos, este, controlar la posibilidad de que haya una anarquía. Esa situación es fundamental, ¿no es cierto?, para que la sociedad pueda existir. Muy bien, señores. Entonces, este, estas eran algunas ideas que quería transmitirle a ustedes el día de hoy, porque tienen ustedes este, un acercamiento, digamos, este... A lo que es la realidad política. No, no por algo este, Napoleón Bonaparte ¿no? llevaba el, este libro, ¿no es cierto? Lo llevaba al campo de batalla cuando se iba a la guerra, lo tenía en su alforja. Este libro lo, lo, lo... A pesar de que era un libro casi prohibido en Europa, pero hay que saber leerlo, ¿ya? Porque hay alguna gente que, que, que tiene que entender la cultura, la política de, de Europa de 1500 para poder entender a Mateo, porque si no va a ser unos traslado. No, no un otras que me van a llevar a errores, ¿no? Eh, lo, lo, usó este, lo, lo usaron los reyes franceses. Lo usaron los reyes europeos. Hasta Rocotín. este Montesinos. Alan García. Fíjense, Alan García, ustedes en su acción política este, han visto, ¿no es cierto? Una máxima, una máxima que ustedes deben acordarse. Cuando le hablaron del dueño del banco de crédito, en una reunión, me acuerdo que yo vi esa conferencia de prensa, ¿no? Y me acuerdo bien porque... Se refirió a un pasaje, digamos, que yo pensé que era de, de Alan García, ¿no? Cuando él, él era presidente. Él le dijo, ¿no? Están está una reunión. No, fíjense ustedes, señores. Yo soy el presidente de la República, jefe de Estado, tengo el poder, fuerza armada, policía, así. Pero yo no puedo, le decía, ¿no? Yo no puedo designar al próximo presidente. Quisiera, pero no puedo. Alan era ma un maquiavélico. En el sentido negativo, porque el maquiavelismo en el sentido positivo es el, el, el analista científico. ¿no? Yo no puedo designar al, al próximo presidente. Pero lo que yo sí puedo, lo que yo sí puedo decir, este, es impedir que se elija a un candidato que yo no quiero. Entonces yo pensé que, que ese principio ¿no? de política eh, era original, de ¿no? García como, como ese otro principio que dijo, ¿no? Cuando mataron a los terroristas allá en Canto en Brigancho, en el frontón, él agarró horrorizado, ¿no? Se fue al penal, se regó la vestidura, ¿no? Y dijo: ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién ha ordenado este.? Esta masacre, esta matanza, este genocidio, este guía, pero no lo Hay que todos los cadáveres tendidos ahí en, en el penal. Bueno. Le dice, ¿no? Este, de, despide al ministro, lo despide, despide a otro funcionario jefe del dice, y le dice a También, bueno, yo necesito que dentro de 24 horas se sepa quién, quién es el responsable de esta masacre. Dice, o sea, niños, me voy yo. ¿Quién había ordenado la masacre? Quería la masacre de Ran pues. Y cínicamente, digamos, en, en, en, esa, en esa alocución, ¿no? Este, él decía, ¿no? estaba lo que se llamaba archivos expiatorios. Entonces yo pensé que Alan era original en ese sentido, ¿no? pero era, era un plagiario, debió poner ahí un pie de página. ¿no? Eso lo dice este Maquiavelo en la página 81, ¿no es cierto? En el capítulo 7, dice, de los principados nuevos que se adquieren con armas y fortuna de otros. no Haciendo alusión acá ¿no es cierto? Al, al error que come, com, cometió este el, el, el, el cardenal Valentino, ¿no es cierto? Borgia el cardenal César Borgia. Dice que eh, el padre de, de, de César Borgia, que era el Papa Alejandro VI, murió envenenado prematuramente, ¿no? pero mientras vivió, los Borgia pues dominaban Roma, dominaban la iglesia, dominaban todo. Y pensaban que siempre iba a ser así. Y lo hizo cardenal, este, el Papa hizo cardenal a su hijo a los 18 años. Y César Borgia se convirtió pues en una suerte de de déspota, ¿no?, de, de, de los estados políticos, ¿no? invadida. Entonces, la situación era esta, ¿no? ¿no? Maquiavelo le dice, ¿no?, el gran error de César Borgia fue no haberse aliado o, o votado o apoyado la candidatura del cardenal francés, que era... Eso se llama manejo del vicinario, ¿no? que era el que tenía mayores posibilidades de ser Papa. En lugar de apoyar a ese cardenal francés, eh, César Brogia apoyó a un cardenal italiano. Entonces fueron a la votación y ganó el candidato opuesto al que quería votar. Y esa fue la desgracia, pues, ¿no? Entonces el nuevo, el nuevo papa, el cardenal este, francés, desató la persecución hasta este, que lo mataron en la guerra, este, entrando a España, ¿no es cierto?, a Borgia. Y acá cita, ¿no?, dice en esa página, ¿no? El gran error dice, acá dice, solo, solo le, le puedo criticar a Borgia en lo que respecta a la elección del nuevo pontífice, porque si bien, dice, no podía hacer nombrar a un Papa adicto, sea, un Papa que, que, que sea incondicional a la Borgia, y se podía impedir que lo fuese este o aquel de los cardenales, ¿no? O sea, él podía poner obstáculos a la elección de un cardenal que le era hostil, ¿no? Y nunca debió, dice, no nunca debió consentir que fuera elevado al pontificado alguno de los cardenales a quienes él había ofendido. Dice, dice, ¿por qué dice? Pues los hombres, dice, los hombres ofenden por miedo o por odio O sea, el candidato, el cardenal francés que salió elegido como papa, odiaba a Borja. ¿Ya? Y evidentemente se, se, se equivocó Borja. Porque Borja lo que debió hacer ahí, esa, esa podía al cardenal francés. Siguiendo a Maquiavelo, digamos, a hacer una suerte de alianza con mi enemigo. Al enemigo, el rey Lado, ¿no? mía, no de Maquiavelo. Al enemigo, puente de plata. A tu amigo, no, puente de madera. ¿Ya? Eso es fundamental. Jorge analizó no eso. ¿no? El desenlace fue su muerte. ¿Ya? Prematura, porque era muy joven. Entonces, Alan García toma este principio y lo aplica. Y así como eso, ¿no? casi todas las acciones políticas de Alan están decididas por este libro. Y también de Montesinos. Pero le dieron mal, pues. le dieron mal. los Montesinos acá este, no entendió ¿no? que él no podía dejar secretos de Estado a personas que no podía controlar. Y en un descuido la pinche sacó los videos y lo difundió y todo el régimen corrupto de Fujimori cayó. Igual que en el caso de Alan. Acá dice, no es cierto, respecto a, a los cursos de acción. Alan, presidente del 85 90, es un desastre. Y ahí fue donde aplica a Maquiavelo. ¿no? Él, él, este, él debió apoyar a, en esa época, en el año 90, al candidato aprista, Luis Albacastro Castro. Porque era lo lógico, lo natural. Pero él veía como mayor peligro, digamos, a Mario Vargallosa Entonces, a él le interesaba, digamos, que Mario Vargas Llosa no sea elegido presidente. Porque si era elegido presidente en esa época, en esa época, Vergañosa había jurado meterlo a la cárcel. Entonces, acá Alan sigue el consejo de, de Maquiavelo. Si tú no puedes elegir o designar al nuevo presidente, haz todo lo que tengas que hacer para impedir que no sea presidente el que tú no quieres que sea elegido. Entonces, aplicando esa máxima, Alan García crea un candidato crea Fujimori. ¿Ya? Porque ya los servicios de inteligencia le habían pronosticado en las encuestas que si apoyaba a Alba Castro solamente podían llegar hasta el 18-20% de votos. La izquierda estaba partida con dos candidaturas, acuérdense ustedes, Henry Piz y el señor Barrente este... Lingán, Alfonso Barrantes. O sea, no era opción la izquierda. Entonces, tampoco era opción el APRA. Entonces, si, si, si no aparecía Fujimori, porque era el presidente. Entonces, ahí García, digamos, este, crea a Fujimori, financia un periódico páginas libres, le pone el Canal 7, hace de inteligencia, le, le pone dinero, le pone los canales de televisión con varios y compañía. Entonces, logran crear un candidato, así como, como se ha creado este, a Castillo. ¿no? Uno, dos, 5 ocho, diez, 15 20% por ciento. La estrategia era llegar a la segunda vuelta. Porque sabían, ya también esto estaba estudiado por los servicios de inteligencia, por los, por los politólogos, de que en una segunda vuelta todo el antifugilismo se iba a aliar, para evitar que Vargallosa, que representaba a la, a la derecha y extrema derecha, pueda ser elegido presidente. Y, y así sucedió, ¿no? En la primera vuelta Vargallosa sacó treinta y tantos por ciento, 36 por ciento, Fujimori 29 por ciento. Y en la segunda vuelta, este, de lejos, pues, ¿no es cierto? Fujimori sacó 65% y Vargas sacó 38, 39%. Porque en la segunda vuelta se alió por la izquierda, se alió el LAPRA, salieron se, se todos contra el fútbol, contra este Vargas Llosa, el fútbol, que representaba a la, a la derecha y a la otra derecha. Eso es maquiavelo, para que vean ustedes, que bien aplicado el libro, ¿no? Sirve, ¿no es cierto?, como una suerte de guía para la acción política. Entonces, amigos míos, Aquellos que, que, que hablan de asamblea constituyente, señores, no saben, yo me perdono porque no saben lo que es, están fuera de la realidad. Y el tiempo me va a la razón, yo les he dicho que no habrá asamblea constituyente, no, no va a haber referencia. ¿No? Eh, yo soy partidario de la asamblea constituyente, pero no están las condiciones, yo no, yo no puedo ser voluntarista, ¿no? crear una situación que no existe. ¿Ya? Lean a, a Lenin en el, en el quehacer, y un paso adelante, un paso, adelante, un paso atrás. ¿No? Para que vean cómo se analiza digamos la situación política concreta en una, en una realidad. Nosotros no somos Chile, nosotros no somos Bolivia, nosotros no somos este, Venezuela, no somos Cuba. Somos otra realidad, que los politólogos son los que tienen que leer de manera correcta, tienen que escanear bien la, la realidad para dar una salida a su país. Porque en estos momentos el país está a la deriva. ¿no? O sea, no hay gobernantes, señores. Entiendan. Entonces, el país se maneja por inercia. La, la burocracia de todos los ministerios. En piloto, como digo, pueden poner a un ministro, a un analfabeto y el ministerio sigue funcionando. Pueden poner a un primer ministro, pero es un gobierno de sobrevivencia. Es un gobierno que no crea empleo. Es un gobierno que está a la deriva. Solamente es un gobierno que se está protegiendo, envuelto en escándalos menudos domésticos, que el dice que no hay que caer en eso, ¿por qué? Porque el gobernante, el presidente, tiene que buscar la grandeza de su patria, de su nación. Solamente en ese caso se justifica ese gobernante. Si sí, un gobernante que está, digamos, este, envuelto en escándalos menudos, digamos, en sainetes, en ¿no es cierto? Evidentemente no tiene sentido, ¿no es cierto?, que, que sea gobernante. Entonces, este, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias.